Entiendo que eh, las elecciones se aproximan para la, a los nuevos dirigentes eh, que conformarán el Sindicato Nacional de Usos de Chile. Eh, yo les pido que por favor eh, traten de sacar lo antes posible estas elecciones, apoyen a la, a la directiva y en especial a, a su presidente Claudio Fabunde, porque... Todo, ya lo han hecho tan bien y hemos avanzado tanto en el Ministerio del Mar que la única forma de que nosotros podamos salir adelante y sacarlo es con el apoyo de usted. Entonces, les pido que por favor eh, apoyen a sus, a sus, a sus eh, dirigentes que están en estos minutos y no, y no cambien porque ya han hecho un buen trabajo y, y poder avanzar rápidamente con el, con el Ministerio del Mar, que es lo que va a protegernos a todas las personas que trabajan en, en el mar y se benefician del mar para poder darle la protección, darle la, la, la seguridad, todo lo que he ido conversando con ustedes y con eh, su presidente Claudio Faunde. Entonces, eh, conversen con él y así podemos eh, también conseguir las firmas que necesitamos para mi candidatura independiente.